Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Magali Velázquez, sembradora de sueños. Y primero quiero agradecer a la persona de verdad que te invitó a ver este video. Porque suceden dos cosas. O te estima demasiado, ¿sí? Que quiere compartir contigo la oportunidad de ganar un excelente ingreso financiero para que lleves a tu hogar. O dos, no te conoce, ¿sí? pero sabe que City Makeup es una empresa honesta, generosa, y próspera que nos ha enseñado a compartir contigo esta información para que también tengas la oportunidad de ganar grandes ingresos financieros para ti y tu familia o sea que sí o sí te va a ir bien con city makeup viendo este video y pues también quiero agradecerte a ti que decidiste ver y escuchar completo este este audio o lo estás compartiendo porque al final te darás cuenta que ha sido la mejor decisión que tomaste el día de hoy. Pues déjame decirte que una de las limitantes que yo tenía era precisamente la mente. Ajá. Antes pensaba que nada bueno podía pasarme, pero cuando cambié ese chip de carencia, la abundancia en todos los sentidos llegó a mi vida. Y no fue fácil. Déjame decirte que no fue fácil porque llegaron negocios en mi camino que solo me llenaban de producto y no me sentía orgullosa de lo que ofrecía a las personas. Así que me sentía decepcionada de todo. Y pues le pedí al universo que me enviara un negocio que me diera a ganar mucho, mucho más. Y del, del que, y del que yo me pudiera sentir orgullosa de compartir eh, para ayudar a más personas a ganar grandes ingresos o más. ¿Cuántas veces le has pedido tú también a Dios, como tú lo concibas, la oportunidad de que te llegue un negocio que cumpla todas esas expectativas? La verdad, yo lo pedí muchas veces, pero me pasaba lo que al náufrago, que andaba perdido en el mar, y, y pues le pedí ayuda a Dios, se puso a rezar, y pues sí, le llegó, llegó una lancha y, y, y él les dijo, no, no, no, no, no, porque yo este, le pedí a Dios que me ayudara y yo sé que me va a rescatar. Luego pasó un barco y lo mismo, les dijo, no, no, no, no, no no me rescaten porque Dios me va a rescatar. Y bueno, ya al final, cuando se este estaba muriendo, pues volteó a, al cielo y le dijo a Dios, oye, ¿por qué me olvidaste? Si yo estaba rezando mucho, te estaba rezando mucho. Y, y Dios le contestó, pues yo no te olvidé. Yo te mandé una lancha, te mandé un barco y pues tú los ignoraste, los dejaste ir. Así que este, si este video llegó a ti el día de hoy es que es porque en un momento de tu vida así lo pediste, así lo decretaste. Y ¿sabes qué? Te lo mereces. Quiero que, que te lo grabes mucho aquí en la mente y en el corazón. Te mereces recibir el día de hoy este mensaje. Así que vamos de lleno a, a la explicación del plan de negocio de City Makeup para que conozcas más de la empresa. Permítanme un segundo aquí para compartirles la pantalla. Aquí está. Aquí está la pantalla. Listo, chicos. Pues aquí estamos ya. ¿Por qué? Déjenme decirle que que me pasó lo que al náufrago, porque a mí cuántas veces me, me, me empezaron a, a ofrecer la oportunidad de ingresar a City Makeup, y pues yo la verdad, de ventas, yo decía, no, yo no quiero vender, yo me quiero dedicar a la radio, yo tengo un programa de radio y televisión por internet, chicos, y pues este, decidí decirle que sí a, a la persona que me invitó, pues para utilizar los productos para mi propio uso. Y pues porque me encantan, me encantan, la verdad los productos son geniales eh, y pues dije, los voy me voy a inscribir para mí. Dejé pasar mucho tiempo, yo seguía recomendando, eso sí, el producto lo seguí recomendando con mis amigas y, y eso pues me ayudó mucho sin darme cuenta y eso sí te lo puedo, te lo, te lo garantizo, sin darme cuenta yo empecé a generar un, este un, un bono, un cheque mensual. Y, y pues claro que yo los perdía, porque digo, tienes que estar activa en la empresa para que pues la empresa te pague. Eh, y resulta <ríe> resulta que cuando de repente me cae un cheque grande, pues le voy voy con mi líder le digo, oye, este, Tony, ¿por qué eh, pues, la empresa me pagó este dinero si yo no he trabajado? Y me dice, Magali, tú no has trabajado, pero tu gente a la que has invitado, sí. Y bueno, ya te has perdido algunos, algunos depósitos porque pues no estás activa. Digo, ándale. Bueno, yo dije, si esto me pasó eh, estando desenfocada, pues entonces imagínate ahora que ya estoy muy enfocada, este, con, conociendo más de la empresa y pues compartiendo esta oportunidad, porque para mí es la mejor oportunidad que pudo pasarme, y yo sé que a todas las chicas y a todas las personas que te están compartiendo este audio, es porque ellos también, para ellos, es la mejor oportunidad y lo digo así en presente, porque día con día City Makeup sigue siendo la mejor oportunidad que puedes tener. Y bueno, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? City Makeup es una empresa mexicana de venta directa dedicada al desarrollo e innovación de productos en el área cosmética, cuidado de la piel y personal. Nuestro objetivo es brindar y presentar productos adicionados con extractos naturales. Así es, yo me enamoré de esta empresa cuando yo me inscribí fue precisamente porque me hablaban de productos que cuidan la piel, sí, con, con este protector, protección solar, vitamina E, a prueba de agua, porque digo, ahí en, en televisión, pues las luces hacen que eh, uno sude y pues también no se corre el maquillaje con ingredientes naturales y, digo, son eh, productos que te van a, a cuidar tu piel. Entonces, aquí estamos viendo maquillajes y correctores. Tenemos maquillajes en polvo, maquillajes líquidos. En esta presentación no te voy a mostrar todo, pero son muchos productos. Manejamos líneas de sombras en polvo y en gel. Miren que están maravillosos. A mí, yo amo, yo amo. Estos, los Shine Piment, pa son nuevos. Son nuevos porque este, son como más de, de fiesta, ¿no? más, más locochones, le digo yo. Pero amo, amo cualquiera de los dos porque, bueno, también me gusta cantar, déjenme decirles. Y bueno, para el escenario me encanta me encantan los Shine. Entonces, esta es la, el área de sombras en polvo y en gel que también van a cuidar tus eh, ojitos, tu piel a un excelente precio, como ustedes pueden ver, están, valen 50. Y, y eh, la verdad que tú dices, ¿cómo es posible que puedan vender maquillajes tan accesible y de excelente calidad? Porque si tú vas a otros lados, lo, este, las mismas sombras o los mismos, tan solo un maquillaje te vale arriba de 600 hasta 1,500 pesos. Aquí en City Makeup, este, un, un maquillaje líquido te vale 105 pesos precio público. Entonces, imagínate tú ya estando dentro de la empresa, todavía tienes descuentos que ahorita te voy a platicar más adelante. Tenemos línea de cejas, de pestañas, delineadores en gel, eh, las máscaras de pestañas. También tenemos lo que es el desmaquillante natural que va a darle a la piel de las personas pues una excelente textura y va a cuidar, va a cuidar su piel. Esta es el área de desmaquillantes. La misión de la empresa, dice, es mantenernos innovando y desarrollando e impulsando líneas de productos de acuerdo a las tendencias para lograr impulsar de forma adecuada el negocio de nuestras distribuidoras y de nu nuestros distribuidores. Así que City Makeup siempre va a estar a la vanguardia, pues creando productos, novedosos, que mes con mes, bueno, nos van sorprendiendo a nosotros los emprendedores que ya estamos dentro de la de, de City Makeup. La visión, la visión de, de City Makeup es que dentro de la industria de la belleza, cuidado personal y cuidado de la piel, City Makeup impacta, yo le pongo aquí en presente, impacta la vida de miles de familias mexicanas, brindándoles la libertad a través de su modelo de negocio, empoderándolas con el movimiento hashtag Todas Somos Bonitas. Sí, este hashtag Todas Somos Bonitas ha creado una revolución porque si tú te vas corriendo a Google, pues tú vas a poder eh, pones el hashtag Todas Somos Bonitas y te va a dar un sinfín de páginas de emprendedoras y emprendedores que pues están revolucionando el compartir esta oportunidad. De llevar a tu casa ingresos, ingresos que de verdad ni te habías imaginado, pero hoy quiero que te imagines, que te imagines esta oportunidad de llevar a tu familia, pues los ingresos que ellos se merecen. Y todas estas fotos que ves aquí son emprendedoras que están revolucionando con el hashtag Todas Somos Bonitas. Así que pues un, ya es una empresa totalmente establecida. Qué te da la oportunidad de decir, inicia ya. La persona que te invitó, así empezó. Iniciando con un kit, inicia ya, conviértete en una de, las, de nuestras empresarias y comienza a ganar dinero de forma inmediata. ¿Por qué dinero de forma inmediata? Porque al tú distribuir estos, estos productos de maquillaje, dime quién no se está maquillando aún en cuarentena. Porque típico, te ofrecen la oportunidad de ganar eh, dinero o de crecer, este, de crecer tu negocio, y lo primero que dice uno ahorita que, que está lo de la cuarentena, pues es que nadie te va a comprar maquillajes, es que, pues no puedo salir a la calle. City Makeup es una empresa que, que te ofrece la oportunidad de trabajar desde tu celular, de hacer pedidos vía internet, desde tu plataforma y tu oficina virtual, para que no tengas tú que salir de casa. Todo lo que estoy haciendo yo ahorita, y todas las personas a las que he invitado al negocio City Makeup las he hecho por mi celular, por WhatsApp, por internet, por Facebook, por YouTube, por todas todas las aplicaciones que te puedas imaginar y invitas a las personas hay un catálogo virtual que puedes enviar eh, vía WhatsApp y te hacen tus pedidos las clientes lo pueden hacer ya inscritas lo pueden hacer desde su teléfono y les llega hasta las puertas de su casa o sea que este negocio es de ya, ya, ya, ya, dile que sí, dice, ¿no? <risa> y bueno, como ingreso? Adquiriendo un kit, ah, con eso comienzas tu negocio. Porque para, para todo negocio, para todo negocio necesitas una inversión. Si tú quieres vender eh, ropa, necesitas invertir en ropa. Si tú quieres vender eh, comida, alimentos, tienes que ir a surtirte eh, de los alimentos. Con, con CityMaco pasa lo mismo. Adquieres un kit y comienzas tu negocio en automático, que es este, este de, de kit de junio. Es una promoción que sacaron en junio porque si tú te, si te pones a ver los videos anteriores, anteriormente, existían tres kits de inicio. Uno que te valía 600 pesos con el envío ya incluido, otro 1300 y el otro 3500. Así que para ayuda, ahorita que estamos en cuarentena y la crisis que está pasando México y el mundo, este, pues City Makeup quiso apoyar el emprendimiento de todos los mexicanos al sacar este kit de junio. Por solo 830 pesos, inicias con el 30% de descuento. Cuando anteriormente el kit que te valía 1,300 eh, te daba el 30% de descuento. Ahorita, en apoyo con 830 pesos, inicias con el 30% de descuento en tus compras durante 60 días. Obtienes una oficina virtual que la persona que te invitó te la va a, después de que te inscriba y este, pagues tu kit, pues ella te va a enviar o él te va a enviar este kit, digo, este catálogo digital. Ajá. Y bueno. Eh, contiene estos productos que ves aquí en pantalla que son el Set Hymers, que es shampoo y un tratamiento el Total Cover que es un maquillaje eh, profesional que da una cobertura muy padre te cubre imperfecciones del rostro y también tenemos lo que es una sombra individual y un Shine que es este, estos tres que están acá y el de cejas, el test de cejas que es este cafecito y el delineador Egyptian Age, que está padrísimo. Viene la bolsita negra, City Makeup, tan bonita, preciosa, con el moño color oro. Y bueno, este paquete ya incluye el envío. Al registrarte, te llega a las puertas de tu casa. Dile a la persona que te inscribió, que te, que te dé más detalles sobre eh, cómo, cómo registrarte, ¿sale? Y bueno, City Makeup... Eh, al inscribirte, aparte del de, de descuento que te hace, da varios bonos. Ahorita te voy a explicar. Da cuatro, cuatro bonos que vas a conocer ahorita. Que sería el descuento personal. El primero sería el descuento personal. Que es con el, precisamente con el que tú inicias. inicias. Al inscribirte con el kit de 830, inicias con el 30% de descuento. Pero... Bueno, aquí ya tú sabes si ya eso es de venta directa. Tienes el 30% de descuento de tu venta directa en producto. Pero si ya tu visión va mucho más allá como, como empresaria o empresario, porque digo, este, este negocio es tanto para hombres como para mujeres, entonces tu carrera va creciendo, ¿sí? Del 20 al 30, del 30 al 35, hasta llegar a un 45% por ciento de descuento personal. Pregúntale a la persona que te invitó a ver este video sobre más detalles en cuanto a los descuentos, ¿sale? Y bueno, eh, el segundo bono es el bono de inicio rápido. Ya cuando tú estás inscrito a la empresa City Makeup, por cada persona que tú inscribas la empresa te va a dar un bono de inicio rápido de 100 pesos. La empresa te va a pagar por cada persona que tú invites, te va a dar 100 pesos eh, el, el cada ocho días. O sea, si tú inscribes ahorita a dos personas con su kit, la empresa el siguiente sábado te va a pagar 200 pesos. 100 por cada persona que tú inscribas. Si inscribes a 10, te va a pagar pues mil pesitos. Eh, que, que a todos nos viene bien el billullo. Entonces, bueno, y el tercero es el bono de equipo. Aquí ya estamos hablando cuando ya empiezas a invitar, a compartir lo que me pasó a mí, que yo empecé a invitar a mis amigas a este, a este negocio para que este, pues también usaran el producto para ellas, pero muchas de ellas que ya son emprendedoras visionarias, pues empezaron a hacer su equipo de trabajo, de todas las personas que tú inscribas directas, que vienen siendo tus hijos o tus hijas, eh, de ese nivel es el nivel 1. De todo lo que consuman tus hijas te van a pagar el 5%. La empresa te va a pagar el 5% de todo lo que ellas consuman. ajá Y a su vez, si tus hijas inscriben a, a otras emprendedoras, ellas vienen siendo tus nietas, y ahí que sería el nivel 2. De todo lo que hagan tus nietas, o de todo lo que haga tu nivel 2, la empresa te va a pagar el 8%. Y así sucesivamente. Si ellas inscriben a, a otras emprendedoras, serían tus bisnietas, y es lo que le llamamos el nivel 3. De todo lo que haga tu nivel 3, o tus bisnietas, te va, la empresa te va a pagar el 5% de todo lo que compre. Así que, bueno, es un negocio que sin que te des cuenta va a ir creciendo porque mientras tú te dediques a compartir el negocio, ya lo de lo que haga el nivel 2 y el nivel 3 va, se va a dar solito. Así que tú nada más preocúpate por compartir, ocúpate por compartir esta oportunidad de ganar. El nivel 4 y el 5 pues, se van a liberar posteriormente, eh, la empresa nos va a ir dando las noticias y bueno... El, el cuarto bono que da la empresa son los incentivos, ¿sí? Así es, la empresa premia todo tu esfuerzo, todo tu esfuerzo será recompensado con reconocimientos, viajes, bonos, productos y más. Y como cuál cuáles? Me preguntarás, pero ¿cuáles incentivos te da la empresa? Bueno, mes con mes, eh, City Makeup, uh, en cierre de, de mes, nos, da, nos saca promociones como esta. Este es un ejemplo, ahorita estamos... Eh, en junio y bueno, no sé cuándo vayas a ver este video, a lo mejor cuando lo veas pues ya va a haber otras promociones bueno, ahorita en junio 2020 está la, lo que es la sombra individual, al comprar tres digo, al comprar dos de tus favoritas te regalan otra, o sea que te llevas tres, entonces esta es la promoción de junio y digo, cada mes cambian estas son otra manera de ganar de ganar más, más y más, y bueno City Makeup establece eh, lo que se llama una, ¿cómo te diré? Una oportunidad del sistema 10x10x10, que si tú lo llevas a cabo tal cual, te, ahorita te vas a sorprender, te vas a sorprender mucho. Te voy a explicar lo que es el sistema 10x10x10. Aquí está, miren. Te hablé de tus hijas, de las personas que tú invitas de manera directa. A a, a esta oportunidad de City Make Ahí ya me estoy yendo para acá. Entonces, si tú compartes eh, esta oportunidad de City Makeup de empezar tu negocio con 10 personas, 10 personas, y esas 10 personas están consumiendo mensualmente 2 mil pesos, mensualmente 2 mil pesos, eso hace una venta de 20 mil pesos que está haciendo tu equipo de trabajo. De lo cual la empresa te está diciendo, yo de esos 20 mil pesos te voy a pagar el 5%. Así que de 10 socias que consumen 2 mil pesos al mes, la empresa te paga el 5% y te va a pagar mil pesitos. Que tú no, ya no tienes que hacer eso, te lo está pagando por las 10 socias que tú inscribiste ¿ajá? de tu equipo de trabajo. Tú no tienes que hacer nada más que capacitarlas. Y te voy a decir ahí un tip que a, que a mí me ha funcionado. Porque tú dices, ah, bueno, otra cosa. Tú preguntarás, Magali, ¿tendrán que consumir dos mil pesos mensuales mis chicas? Pues no, no tienen que consumir aquí, a nadie se les obliga. Entre más compres, yo te dije desde un principio, más descuento tienes. Pero no es obligatorio, ¿sale? Pero estamos hablando que si 10 si socias consumen 2000 a ti la empresa te va a pagar mil pesos. Y ahí viene el tip que te va a pasar. Si tú a esas 10 socias, yo no, ya no te tienes que preocupar por estas 100 socias que vienen en el nivel 2, ni estas 1000 socias que vienen en el nivel 3. Porque vas a decir tú, yo cómo voy a hacer para llegar a 100 socias y cómo la voy a hacer yo para llegar a 1000 socias. Pues aquí está el tip. Si tú capacitas a estas 10 socias con bien, de una manera profesional, de cómo hacer pedido, cómo inscribir, cómo registrar correctamente a, las, a los nuevos socios, eh, cómo, cómo se utilizan los productos, cómo recomendar el producto a, a, a las clientas. Todo esto, si tú capacitas bien a estas 10 socias, ya no te tienes que preocupar por hacer estas 100 ni por estas 1,000. Porque estas 10 socias, si hacen lo que tú estás haciendo de inscribir a 10, cada una te va a dar, este, como resultado, al inscribir a 10, te van a dar 100 socias más en tu nivel 2. Y si esas 100 consumen 2,000 pesos al mes, hacen una ganancia de 200,000 pesos, a lo cual la empresa te va a pagar el 8%. Que son 16 mil pesos, más tus mil pesos que tienes por las 10 socias directas, y haces un cheque mensual de 17 mil. Mira, ya está, me trabé. De 17 mil pesos. Te caen bien 17 mil pesos, eh, pues para gastos que ahorita en cuarentena, pues nos afectan a muchos mexicanos, como es el pago de la luz, el pago del agua, el de los útiles, el de que mucha gente se quedó sin empleo el de que muchos negocios están cerrando, a mí me sorprende de verdad, de manera eh, increíble, cómo City Makeup es una empresa que, que en la cual estando dentro ni siquiera sientes la crisis. ¿Por qué? Porque City Makeup mes con mes nos está pagando nuestro cheque y lejos de pensar de que va a disminuir todo lo contrario. Este cheque sigue en aumento mes con mes. Te vas a sorprender a, a ahora que tú ya estés adentro, cómo este, y te vas a decir, ¿por qué no entré antes? ¿Por qué no me llegó esta oportunidad antes? Y yo también me lo dije, ¿por qué no le puse atención antes? Pero bueno, eh, lo importante es el hoy, lo importante es que estás aquí y estás aprendiendo de esta, de esta, de esta capacitación que te estoy dando ahorita. Y bueno. Si esas, regresando al sistema 10x10, por 10, por 10, si esas 100 socias, que, que son, estamos hablando que son tus nietas, eh, si esas 100 socias fueron bien capacitadas, como tú capacitaste a estas 10, esas 100 socias, 100 socias van a inscribir a 10 personas, cada quien, y te van a dar 1,000 socias en tu nivel 3. Y si esas 1,000 socias consumen 2,000 pesos mensuales, Da una cantidad de 2 millones de pesos. Ajá. A lo cual City Makeup te dice, de esos 2 millones de pesos te voy a dar el 5%. Te voy a pagar el 5% porque ya lo trabajó tu equipo de trabajo. Y hace un total de 100 mil pesos. 100 mil pesos más los 16 mil que están haciendo las 100 socias. Y más los mil pesos que te están haciendo tus 10 personas directas. Pues ya hacen un total de... 117 mil pesos mes con mes. Y bueno, yo te pregunto: ¿te habrías imaginado ganar 117 mil pesos mes con mes? Si tu respuesta es no, que ni siquiera lo habías imaginado, pues déjame decirte que ya te sembré una semillita en tu mente. Y si ya lo tienes aquí en tu mente, quiere decir que sí es posible que los ganas. Los ganas porque los ganas. Y lo sigo diciendo en presente. Los ganas porque los ganas. Comprobado ya hay muchas emprendedoras que lo, que lo están logrando y yo estoy a punto. Así que, chicos, esta es una oportunidad que tú te mereces. Cambiar ese chip de que no puedo, de que, de que no es posible ganar esa cantidad. Sí, sí es posible. Y e Inclusive yo le dije a mi líder, a la, a la persona que me inscribió, y nada más podemos llegar a 117 mil mes con mes. Y me dice Magali, el límite... Solamente lo tienes aquí en tu cabeza. Porque si esto lo puedes lograr con 10 socias. Imagínate si inscribes a 20, a 30, a 40, a 50. Y hay chicas que ya tienen en su red a 100 personas inscritas. Imagínate. Y de verdad que si te lo digo, cierra tus ojos e imagínate que ya estás ganando hoy 117 mil pesos. Solamente porque le compartiste a 10 socias esta oportunidad de, de ganar y de tener un, un, un, un emprendimiento, una empresa que te esté generando todas estas oportunidades y que te, pre, te preparas día con día para capacitarlas. Y bueno, yo te voy a decir por qué ganar 117 mil pesos. Porque hay veces en la vida que... que se pide uno dinero, Ay, yo quiero dinero, yo quiero dinero, y se te va. No sé si a ti te ha pasado de que de repente te llega dinero y se te va. Y te voy a decir por qué. Porque no tienes un para qué, para qué quiero el dinero. Y pues qué más importante que querer ese dinero para lo más importante en tu vida, que eres tú y tu familia. Porque con 117 mil pesos, y, y, y a, a mí me decía alguien, pues diles que 20 y 30 no. Con 117 mil pesos tú puedes tener para tu familia, para que estén felices disfrutando la vida, para, las, para cubrir necesidades básicas como son el, el, la salud. Si tú te enfermas y no tienes dinero, ¿cómo vas a, a solventar los gastos de un hospital? Entonces, teniendo 117 mil pesos mensuales tú puedes cubrir fácilmente cuestión salud, puedes cubrir los viajes que puedes darle a tu familia, llevarla a pasear, o irte tú, si no tienes hijos, pues irte tú a pasear, cubrir las necesidades escolares de tus hijos, cubrir tus propias necesidades, tomar cursos, porque aquí en esta vida vinimos a, también a aprender, a prepararnos, tomar tus cursos, a llevarlos a buenos restaurantes, comida, tener alimento. Entonces todo eso va a hacer que tú disfrutes con tu familia y seas más pleno y más, más plena y más feliz. Ese, eso es para, para lo que nosotros estamos compartiendo contigo, la oportunidad de que lleves un ingreso, no es un ingreso extra, que lleves el ingreso a tu casa y a tu familia. Y bueno... Con City Makeup eres una mujer independiente y eres un hombre independiente para que puedas eh, disfrutar, ahora sí, disfrutar el camino. Yo no sé eh, si te haya gustado esta presentación, lo hice con todo mi corazón de compartirte esta oportunidad y la persona que te compartió este video también sé que lo hizo desde el corazón. Contacta por favor a la persona que te compartió este video y pregúntale qué hacer. Ponle acción a la vida. ¿Qué hacer para registrarte en City Makeup y comenzar a ganar? Porque recuerda, tú te lo mereces. Tu familia se lo merece. Tu familia merece todo lo que acabas de ver en la foto y en esta presentación. Tu familia merece ser feliz a tu lado con ingresos de verdad en abundancia para que puedas cubrir las necesidades básicas y mucho más. Yo soy Magali Velázquez, sembradora de sueños, y recuerda, sembrar luz, hashtag sembrar luz en el corazón del mundo. Si te gustó esta presentación, por favor, compártela con quien tú creas que lo necesita. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias.